Estimados usuarios, le damos la bienvenida y lo queremos invitar a participar de este curso de Tablas Dinámicas en Excel 2010. Pasamos a contarles que el objetivo de este curso es brindarles a los participantes, eh, una vez terminado el curso, las siguientes habilidades que se detallan a continuación. Realizar informes rápidos sobre grandes volúmenes de información sin la necesidad de fórmulas. Filtrar información de forma sencilla, quedándonos con lo fundamental. Crear gráficos dinámicos que permitan hacer lectura de la información. Este curso está dirigido para todas aquellas personas que manejan grandes volúmenes de información en Excel 2010 y necesitan obtener informes rápidos y eficientes de estos datos. Por lo tanto, las personas que realicen este curso deberán tener un conocimiento básico de Excel. El temario que se ofrecerá en el curso es el que está en pantalla, donde se les brindará a los participantes una base teórica sustentada, a su vez, en una práctica continua. Por inscripciones deberán rellenar el formulario que está disponible en la web de la dirección que aparece en pantalla. Los esperamos entonces para realizar este curso que les será de mucha utilidad. Saludos.